¿Qué tal amigos de vidas en realización rebelde? Bueno esto, esto que veis aquí, evitar los subtítulos, son escenas del, del lamentable, muy lamentable tiroteo en el colegio cristiano de Nashville, Un, una tragedia en la que han muerto niños y ha muerto el principal tirador, tirador eh, que pertenecía al colectivo trans y con esto no lo digo gratuitamente porque obviamente a raíz de esto pues ha habido bastantes dimes y diretes porque claro cada colectivo va a buscar sacar partido de, de su lado del ring ideológico el asunto, por un lado, tiene que ver con la venta de armas de Estados Unidos, es decir, la, el derecho a aportar un arma y lo fácil que es conseguir un arma en Estados Unidos. Claro, Para nosotros, en Europa, en España, donde la población civil estamos totalmente desarmados. Siempre me acordaré de cuando hubo los estos tiroteos que hubo en, en París... Eh, ¿Os acordáis? Bueno, no me acuerdo exactamente si fue con lo de Bataclan, o, pero bueno, hubo varios tiradores motivados por ideologías extremistas en París, pues uno de los de los tiradores que iba a abrir fuego en, en un restaurante, pues murió porque resulta que en el restaurante había dos narcotraficantes colombianos, cuando los narcotraficantes vieron al tipo con el arma, Sacaron sus propias armas, mataron al tirador, se sentaron y siguieron comiendo, cenando tranquilamente. Para estupor del resto de comensales que había ahí. Claro. Y, y os digo una cosa, y me alegro de que estos tipos mataran al tirador y salvara la vida a toda la gente. Pero esto nos pone en, en, en una situación, a los europeos me refiero, que creo que es difícil que podamos entenderla. ¿Por qué? Porque la realidad que tenemos aquí no es la realidad que tienen allí en Estados Unidos. En Estados Unidos no están hablando de restringir las armas de fuego. Están hablando de restringir las armas de asalto. Y esto es muy diferente. El fusil que, que llevaba el tirador la persona que se metió en una escuela cristiana con niños y se puso a disparar a los niños y a los profesores, llevaba un fusil AR-15. Un fusil de asalto, es decir, son armas de guerra, alimentado por gas, con 20-25 cartuchos. Un fusil ligero, maniobrable y capaz... Pues imagina, Imaginad ¿no? una situación, una escuela llena de gente desarmada, pues para un tirador es, eh, es, eh, es un trabajo fácil, en el sentido de que pueden perpetrar una matanza tremenda. Los datos sobre la cantidad de armas que hay en Estados Unidos son muy alarmantes. Según una organización que se llama Gun Violence Archive, en el año 2021 se registraron 19.000 incidentes de violencia armada que resultaron en más de 10.000 muertes y 20.000 heridos. Se estima que hay más de 393 millones de armas de fuego en manos de los civiles en Estados Unidos. Por lo tanto, yo desde, desde mi lugar donde estoy grabando esto, es obvio que... Este problema no se va a acabar ni siquiera en una generación. Porque en el momento en el que empiecen a restringir las armas, las, los, los primeros que van a acatar esta norma van a ser los ciudadanos honrados y cumplidores de la ley. Pero los criminales los criminales van a seguir accediendo a armas. Van a infringir la ley, la ley, van a buscar forma de saltarse la ley. Claro, ahora tú ponte en esta situación. Tú vives en un país donde los criminales tienen armas. Tú tienes una casa, eh, yo qué sé, la, la razón que sea. Y tú sabes que estás en, en franca desigualdad. Es decir, que tú eres una persona honrada, que tienes tu familia, tus hijos pero que resulta que los malos que no cumplen la ley se van a saltar las restricciones de armas y tú vas a estar indefenso, pendiente de llamar a alguien a que venga a ayudarte. ¿Tendrías un arma en tu casa o no? ah Yo sé que esto es un tema complicado, pero bueno, no voy a entrar aquí. En, el, en lo que sí quiero entrar es en cómo este tema del, del asalto que ha ocurrido en Nashville... Pues bueno, ha conmocionado a la ciudadanía estadounidense y no por el hecho de que en un colegio o en un instituto haya tiroteos, que esto ya me parece una cosa alarmante en grado máximo. Es decir, que tú dejas a tus niños en el colegio o en el instituto o en la universidad y tú no sabes si, si un criminal se va a meter a matar gente completamente desarmada. Es increíble. Pero esto es lo que viven allí en Estados Unidos. Eh, igual que en otros países tienen protocolos para los terremotos, en Estados Unidos tienen protocolos para los tiroteos. Y de hecho, en esta escuela de Nashville, leía un artículo en CNN que decía que la, los rápidos reflejos de los profesores salvaron muchas vidas. Es decir, los profesores tomaron decisiones rápidas, movieron a alumnos a, a zonas seguras... Y evitaron que esta matanza fuera algo peor. Bueno, no quiero daros detalles del tiroteo. Me parece que, que tenemos información por todos lados. Aquí tenemos una imagen para los que veáis este vídeo por YouTube de Audrey Hale. El tirador trans con, su, con dos rifles de salto y una pistola entrando en esa escuela privada religiosa como dice el país eh, tenía planos había estudiado sus rutas por lo visto y esto lo he leído en algunos medios tenía previsto de que cuando hubiera acabado el trabajo en esa escuela ir a otros puntos a seguir matando gente lo que sí que me ha preocupado es que este asunto se politice. Obviamente los medios de comunicación están totalmente politizados. Eh, ¿Alguno de vosotros escucha o ve en televisión o en radio las matanzas a escuelas cristianas y a iglesias cristianas de distintas confesiones que cada semana se producen? ¿Alguno de vosotros ve en televisión a diario cada vez que se ejecutan cristianos, los echan de sus propiedades, cosa que pasa todos los días, todas las semanas? ¿Alguno ha escuchado reportes de puertas abiertas o de la voz de los mártires de cómo... Hay cristianos que son, simplemente por el hecho de ser cristianos, les han quitado la custodia de sus hijos o los han internado en campos de reeducación en Corea del Norte? La muerte de cristianos es algo invisible. Y otras muchas muertes, porque los medios de comunicación no informan, solo entretienen solo produce miedo o te producen noticias intrascendentes, como es el caso que incluso algunos de vosotros me habéis pedido que hable. El asunto de, de Ana Obregón, esto lo digo para la gente que viva fuera de España, eh, Ana Obregón era, es una cantante, artista española, digámoslo así, que por medio de gestión subrogada, pues ha sido madre, pues pagando dinero a dos mujeres, una que donaba el óvulo y otra que alquilaba su útero y ha tenido una hija por esta forma de maternidad, cosa que ha provocado ríos de bits, por no decir de tinta, y hasta la intervención de los partidos políticos de España. Decidme vosotros qué validez informativa tiene esta noticia. ¿Qué utilidad tiene? Aparte, de juntarnos a hablar y a solucionarle la vida a la gente que te podrá parecer bien, malo o regular pero es que es intrascendente bueno, en internet hay un tipo, bueno, en internet y en la televisión de Estados Unidos en la televisión conservadora en Fox News estos fueron aliados de Donald Trump hasta que Trump se puso a hacer barbaridades y rápidamente... Eh, el dueño, que creo que se llama Rapper Murdoch, eh, le quitó, dejó de ser amigo de Donald Trump y, y la cadena de noticias eh, dejó de activar, a, de, de apoyar activamente al presidente, ex presidente Donald Trump. Fox News tiene un tipo que se llama Donald Carlson, perdón Tucker, Tucker Carlson y Tucker Carlson es una especie de. Tiene un programa de informativos, opinión. en el periodo de máxima audiencia. Obviamente, esto es la Fox. Estos son conservadores, de, de gente de derechas, gente religiosa, derecha religiosa, cosa que aquí en España, por cierto, existe, pero de una forma más aliada con el catolicismo romano. Pero es algo que, que, que yo no sé que eh, si tiene la misma fuerza ahora que hace 30 años, lo dudo. Pero a ver la aísla. En Estados Unidos es otra cosa, es decir, no podemos buscar equivalencia entre lo que pasa en Estados Unidos y en España. Yo recuerdo haber hablado con, con algunos estadounidenses que piensan que el Partido Popular es como el Partido Republicano y los socialistas son como los demócratas. Y, y no es así. El Partido Demócrata está muy a la derecha del PP. O sea, el Partido Demócrata está muy, muy, es mucho más conservador que el Partido Popular. Y el, y el Partido Socialista ni es tan diferente del Partido Popular porque no lo son. Y son socialdemócratas como no se encuentran... Bueno, sí, a lo mejor sí se encuentran... En, en algunos partidos que no son ni el republicano de, ni el demócrata. Es decir, no hay equivalencias. Tucker Carlson, en su espacio de televisión, pues ha activado el temporizador de una bomba, una bomba de agitación, y la ha hecho detonar. Obviamente, al ser el, el tirador alguien que pertenece al colectivo transexual y al ser la víctima una escuela cristiana, pues Tucker lo ha calificado como delito de odio, pero esta vez de odio contra los cristianos. Y yo entiendo que como conservador, conservador cristiano, barra, barra porque hay conservadores progresistas, es decir, hay cristianos progresistas, es decir, el hecho de ser cristiano no te identifica con, con una postura política. En la época de, Donald de Ronald Reagan. No era así. De hecho en la época de Ronald Reagan. Los cristianos protestantes estadounidenses. Estaban mucho más ali alineados con los demócratas. Cosa curiosa. ¿eh? Pero la cosa ha cambiado y se ha polarizado muchísimo. Llamar a esto un delito de odio cuando el tiroteo es tan reciente me parece muy prematuro. Y me parece muy agitador. Y me preocupa. Me preocupa mucho el talante radical, polarizado en lo que todo se está convirtiendo. Ahora mismo todo se está convirtiendo en una batalla cultural ideológica. Pero esto no es lo único que ha dicho Tucker Carlson. Lo siguiente que ha dicho es que se ha dedicado a citar a colectivos trans. Algunos, pues me imagino que habrá buscado, como, como ocurre en Twitter, han buscado a lo más radical dentro del colectivo trans, Y con esto está consiguiendo caricaturizar al adversario. Cosa que ocurre mucho también en España en Twitter. Es decir, Tú no te dedicas a debatir con los moderados, tú coges al más radical, ridículamente radical adversario. Alguien que diga les gallines o cualquier cosa enloquecida. ¿O algún enloquecido conservador que se dedique a levantar el brazo y a gritar franco, franco y a decir, mirad, estos son los conservadores, todos son así? Tucker ha tomado algunas declaraciones muy desafortunadas de algunas declaraciones de algunas organizaciones trans como el Grupo de Red de Resistencia Trans que ha dicho que la culpa de todo esto no la tiene el tirador, que el tirador es la víctima, porque el tirador, el tirador trans, ha muerto a manos de la policía. En la, de, en la declaración del grupo de red Resistencia Trans se han olvidado de los niños asesinados y han lamentado la muerte del tirador como un caso más de violencia contra el colectivo transexual. Ahora, cuando estoy diciendo esto, algunos dirán, bravo, Tucker Carlson, por fin alguien habla claro, por fin alguien, pero, pero no os dejéis engañar. Tucker Carlson ha tomado a unos radicales haciendo unas declaraciones, obviamente, infames, vergonzosas, sectarias, y ha conseguido agitar a los suyos para que cierren filas. Pero la pregunta es, ¿esta, ¿este colectivo representa la opinión de los trans? Tucker Carlson habla de terrorismo trans y si esto no es agitación, no sé qué es lo que puede ser. Ha citado al movimiento Antifa, movimiento Antifa en Estados Unidos, que no es, no se caracteriza por ser ecuánime, particularmente ecuánime. El movimiento Antifa ha dicho que este sábado, ha declarado que este sábado va a ser el sábado va a ser el día de la venganza antitrans ¿os dais cuenta de estas declaraciones? Lo, el potencial agitador que tiene la reflexión que quiero hacerme con todo esto es que esto va más allá del asunto armas de fuego esto tiene que ver esta radicalidad que estamos sufriendo es un fenómeno multipolar con varias aristas, donde tenemos posturas enfrentadas, combinadas con el potencial de las redes sociales para radicalizarnos, cosa que ya se ha demostrado una y otra vez. Tenemos a lo peor de cada casa, a la defensiva, mezclado con una cultura que se ha creado, gracias a nuestros amables políticos, de victimización. Aquí todos tenemos que ser víctimas. Si el tirador trans lo mata a la policía, tenemos una víctima trans, otro transexual muerto. Si tú eres del ala conservador o del ala cristiana, pues dirás que los trans son malos porque se meten en iglesias, en escuelas cristianas y matan niños. ¡Hombre! ¡Hombre! ¡Hombre! Eh, Entiendo que estés dolido, pero tampoco te dediques a sacar partido de esa forma tan vil. Otra cosa es que fuera una tendencia, que se pusiera de moda. Eso de matar niños de escuelas cristianas o, o matar a gente en iglesias. No existen espacios de diálogo en nuestra cultura. No existen espacios donde la gente pueda, puedan haber debates, donde se... Hable de forma calmada de nuestras diferencias en el, en el peor de los casos y en el mejor de los casos O se ignoran las diferencias o se demoniza al adversario Dejamos que los interlocutores de uno y otro lado Sean los más radicales y los más sectarios Si es de la progresista o de la conservadora Siempre son los exponentes más fanáticos y más violentos Claro, la multitud que, que es moderada escucha a lo peor de cada casa y se enfurece de mala manera. Esto de seguir así nos va a llevar a, a desórdenes sociales, sino a una guerra civil. Y en España de guerra civil sabemos mucho. Porque yo os recomendaría que leyerais libros de historia del clima que había en España antes de la Guerra Civil Española. Del clima de violencia en el Parlamento y de cómo de pronto en el Parlamento se le dio voz a los más radicales de cada casa. Y a veces basta con un radical ¿eh? en uno de los extremos del cuadrilátero, porque en el momento en que sale un radical, los adversarios buscan al más radical para combatir al radical. Y tenemos la guerra atómica Dicho metafóricamente Una nación, un país No puede sostenerse Con el clima Que está ocurriendo en los distintos países Es esta cultura de enfrentamiento Esta cultura de minorías Y esta cultura de víctimas No trae nada bueno No trae absolutamente nada bueno y si es malo decir que los trans matan cristianos en sus colegios, también me parece lamentable las afirmaciones que he leído de, bueno, a saber lo que habrá sufrido en el colegio el tirador. Eh, todos hemos sufrido en el colegio de una manera o de otra, pero nada justifica una matanza. Si alguien se muestra excesivamente comprensivo con el tirador, como diciendo, bueno, habría que entender qué le llevó a eso, como quitándole importancia, eso me parece tan lamentable como la generalización que ha hecho Tucker Carlson. Y también os digo otra cosa. Me. Me parece que la teoría más cercana a los círculos de la conspiración, pero esto me parece muy realista, por cosas que estamos viendo, que todo este clima de crispación esté alentado y apoyado por una guerra de operaciones psicológicas de naciones enemigas. Es decir, que haya... Servicios de inteligencia, utilizando una hábil propaganda para radicalizarnos y envenenarnos los unos contra los otros. Alguien dirá, Converso, ¿qué pruebas tienes de eso? Ninguna. Ninguna. Pero sí puedo decir una cosa. Cuando Hillary Clinton perdió la presidencia de los Estados Unidos, se ha demostrado que desde repúblicas, ex repúblicas soviéticas se lanzaron campañas de desinformación a la opinión pública estadounidense con anuncios, con mentiras, con bulos diciendo todo tipo de barbaridades sobre los demócratas esto es real, esto ocurrió y esto obedece a criterios políticos y además esto es barato hacerlo. Organizar una campaña de desprestigio, de desinformación, organizar una campaña para enfrentar a un sector de la población contra otro sector de la población y gente que antes era moderada ahora se ha vuelto radical, esto es fácil de hacer. Esto se está haciendo. Y todo lo que está ocurriendo con TikTok, habéis leído las noticias, ¿verdad?, TikTok ha sido prohibido en la India, TikTok se está prohibiendo, algunos países han prohibido TikTok, ¿por qué? Porque el Partido Comunista Chino barra el gobierno chino, accionista, propietario de las empresas chinas, en parte, y si no en parte, como alguien que controla las empresas chinas, Hablamos de tecnologías, semiconductores, todo tipo. Ahora mismo estamos en una guerra comercial salvaje. Estados Unidos y Europa están intentando por todos los medios vencer la dependencia de los fabricantes chinos de alta tecnología, procesadores, etc. Y también de la desinformación. ¿Quién sale ganando? La pregunta que hemos hecho siempre, ¿no? Quit pro y prodes, ¿no? Algo así era, si no me equivoco. ¿Quién sale ganando de este tipo de enfrentamientos? Imaginad lo siguiente. Imaginad simplemente este escenario. Es un escenario que yo lo veo bastante cercano. Resulta que eh, En Estados Unidos, el próximo sábado, llamado sábado de Día de la Venganza Antitrans, pues algunos radicales se dedican a... Yo qué sé, hacer maldades, disparar gente, pegar palizas... O quizá incluso se producen falsas noticias. Nuevo tiroteo en, en iglesia cristiana. Mueren... 70 fieles de una congregación religiosa evangélica, protestante, menonita, bautistas del sur o lo que sea Y esa noticia causa una reacción contraria donde otra gente coge armas, se monta en su camioneta de cletus Y se lía a patear culos progresistas y a pegar tiros contra antifas y no sé qué Y luego se resulta que esa noticia era mentira Alguien lanzó esa, esa noticia para agitar los ánimos y lo consiguió. El problema de las escaladas de violencia es que una vez que se inician son muy difíciles de controlar. El problema de gente matando gente es que el potencial que solo la ley del talión puede frenar o la del amor, van en una escalada que va a más y a más. Y un país no puede ponerse de pie mientras le orquestan una campaña de división y de enemistad los unos contra los otros. Esta cultura de enfrentamiento me parece salvaje. La televisión es veneno. Twitter es veneno, es tóxico. TikTok, como Facebook, tiene también el potencial de radicalizarte, de usar y de abusar tu sesgo de confirmación para que te reafirmes en tus posiciones y no solo te afirmes, sino que te radicalices convirtiéndote en algo que nunca quisiste ser. Y yo me hago una reflexión para mí mismo como persona cristiana o que intenta ser cristiana. Aunque no comparta ciertas posturas, todos y, y, y nosotros los que tenemos cierta fe religiosa tenemos que mostrar compasión y generosidad. Es preferible perder ciertos debates si consigo ganarme la amistad, la simpatía y el corazón de mi adversario. Es necesario ver grandes gestos ...que muestren grandeza de espíritu, nobleza y auténtica caballerosidad. Porque de todo eso estamos muy escasos en redes sociales. El problema, mucho me temo, es que el potencial destructor y mimetizador del odio, de las acusaciones de los gritos, de la difamación en Twitter es mucho más reproductivo que un buen ejemplo o que un ejemplo de grandeza y de consideración al que no piensa como tú pero nos tomamos en serio poner fin a esta escalada de violencia o todo va a ir a peor y a peor.